Estamos a 27 de abril del año 2021 con nosotros verdad de manera virtual Rafael Soriano Hijo, quien es el presidente eh, de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte quien está con nosotros y vamos pues a tocar este tema interesantísimo que es lo que va a suceder en un ratito aquí en la en el salón del ayuntamiento municipal y es con respecto a este importantísimo acuerdo eh, que se va a llevar a cabo entre las principales autoridades, representantes del gobierno local y central y los directivos del colectivo de lucha social y popular, eh, mediado, claro está por el comercio de San Francisco de Macorís, encabezado por Rafael Soriano. Hermano, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes por el contacto y siempre prestos para, para estar con ustedes por acá. Para mí un placer. Un saludo para toda la teleaudiencia también. Qué bueno. Gracias a usted por permitir que hiciéramos contacto precisamente para hablar de este evento que se llevará a cabo en unos minutos. Claro, está importantísimo, previo a, a, ¿verdad? a un llamado a huelga que hace unos días pues, el movimiento ha estado llamando. Y quisiéramos saber, Rafael, en qué consiste este acuerdo y quiénes estarán participando en, en, en él en, la, en los próximos minutos aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Bueno, como todos sabemos, eh, está el colectivo de luchas sociales populares, quienes en una asamblea ya a principios de año, ellos establecieron que en procura de la, de la realización de una serie de reclamaciones, de demandas, de obras, ...de infraestructura, de, de, de diferentes pedidos que ellos han considerado oportunos... ...pues han eh, convocado una huelga para el próximo miércoles 28, ya mañana. En este caso nosotros hemos estado planteando la preocupación por la... ...primero porque estas obras no han sido pues, eh, realizadas... ...y segundo porque consideramos que una paralización eh, huelgaria... ...en nuestra ciudad de San Francisco de Macorís... ...lo que realiza es agudizar un poco más lo que es la crisis económica que ha venido pues, desarrollándose en los últimos meses debido a la pandemia del COVID-19. Sabemos que hay sectores del comercio que no están ligados a la alimentación específicamente, que han sido muy golpeados por el cierre eh, producto de la pandemia. Y en este momento, pues, lo que se está es en el proceso de la recuperación de, de estos sectores. Entonces, también hemos estado viendo que el gobierno ha tenido que, que priorizar el sistema de salud por encima de otras necesidades entonces en ese, en ese tenor nos hemos estado acercando con, con los eh, convocantes a la huelga para ver de qué manera nosotros podíamos mediar y gestionar eh, estas peticiones que ellos han estado pues, realizando para el gobierno local y al central en procura del de, de, de bienestar para toda la sociedad en centro general y nosotros consideramos que son eh, peticiones justas la construcción de aceras y contenedores en diversos sectores que en estos momentos no lo tienen eh, son reclamaciones justas. La electrificación de algunos sectores que en estos momento no están electrificados son reclamaciones justas. Así como también eh, la instalación del sistema de agua potable en otros sectores. Son obras justas y nosotros estamos completamente de acuerdo, al igual que toda la sociedad franco-macorizana. Ok, en sentido, Soriano, en... eh, podemos, podemos entonces decir, eh, ¿verdad? perdón la interrupción, de que el hecho de aceptar a acudir a ese encuentro a firmar ese acuerdo el movimiento eh, con los con los comerciantes mediando y los sectores ya el gobierno municipal y algunos del gobierno central podríamos entonces decir que eh, pos la firma eh, se podría dejar sin efecto entonces ese llamado a huelga que para mañana están convocando a algunos sectores populares de aquí de San Francisco de Macorís nosotros estamos esperanzados de que así sea. Eh, no puedo afirmarlo al 100% por acá porque es algo que en, las, en los próximos minutos pues, eh, se podrá realizar. Entonces, no puedo adelantarme a los acontecimientos. Sin embargo, nosotros estamos eh, a la espera de que eh, en un acuerdo mediado ya por el comercio y mediado por, eh, por eh, representantes de la Iglesia Católica que también estarán presentes, y también, pues con el compromiso de, de las autoridades encabezadas por el senador Franklin Romero, por, por el licenciado Siglione de la Rosa, alcalde municipal, por la gobernadora, el director del INDI, Olmedo Cava, y otro funcionario de INAPA. Eh, yo entiendo que si ese acuerdo pues, se concretiza, pues estamos seguros de que ya no habrá necesidad de, de la realización de la huelga. En primer lugar, eh, se está estableciendo a través del acuerdo, y es una primicia a través de este programa de que se pueda establecer un, unos días eh, para para el movimiento evaluar si efectivamente eh, las autoridades van a dar inicio a estas obras que han demandado y de acuerdo a la evaluación de esos días pues ellos van a deter, determinarían si la huelga pues eh, se produciría en caso de cancelarse para mañana se produciría en un momento más adelante nosotros esperamos que este acuerdo que estamos elaborando pues sea eh, acordado, primero con el compromiso de las autoridades, segundo con el compromiso de, de, de los convocantes a esta huelga de, de pararla, pero en sí eh, el, el, el, el propósito de la misma es que se pueda construir estas obras necesarias para todas las comunidades de San Francisco de Macorís que lo están requiriendo en estos momentos. Es un beneficio no para ningún sector en específico sino un beneficio para toda la sociedad. Nuestras esperanzas están en eso y en los próximos minutos pues estaremos eh, viendo los resultados de estos encuentros que hemos estado sosteniendo con las autoridades y con el colectivo. Confirmada, confirmado ya por parte de los convocantes, tanto del sector representante de, del gobierno central, el gobierno municipal y los líderes de, de, de popular, de la presencia que van a estar ahí en unos minutos para eh, concretizar ese acuerdo que usted ha descrito, Soriano. Hay mucho optimismo por parte de las autoridades agradecemos el acercamiento y, y la receptividad de los funcionarios eh, ellos están muy positivos eh, con todos estos con, con todas estas propuestas sin embargo eh, los directivos de, del colectivo han estado eh, evaluando y ya en, en las próximas los próximos minutos pues ellos van a determinar eh, qué van a realizar si van a aceptar o si van a continuar con el llamado huelga nosotros tenemos la esperanza de que sea todo positivo y ya es cuestión de esperar unos minutos y ya a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal pues ya estaremos obteniendo los resultados de este llamado a acuerdo por parte de las autoridades y del colectivo ya mediado por el comercio. Bueno, Qué bueno, pues seguimos nosotros revestidos de mucho optimismo para que este encuentro que se reiterar se va a dar en unos minutos aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento pues pueda materializarse de manera positiva y que se pueda dar sin efecto esta llamada huelga que tiene este el, el colectivo para el día de mañana. Qué bueno, felicitamos una vez más al sector comercio que está atento de lo que pasa aquí en San Francisco de Macorís que ha logrado convocar, ojalá que todo esto eh, se materialice eh, a las autoridades para dejar sin efecto y que realmente no solamente dejar sin efecto sino que las mismas autoridades pues, eh, eh, se comprometan eh, a, a que las, lo, las exigencias que está haciendo el colectivo pues, puedan llevarse a cabo y pueda hacer, no, no para posponer el llamado sino para que no se haga el llamado. Efectivamente. Eh, esa es la idea. Así que gracias a Rafael Alexander Soriano, presidente de los comerciantes de San Francisco de Macorís, por permitir estos minutos antes de marcharse verdad, a la firma de este acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre presto acá. Estamos a la órdenes. Gracias. Rafael Alexander Soriano pues estuvo con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís, a la, la provincia Duarte, a reiterar que en, en unos minutos pues, se estará llevando a cabo este acuerdo, esta convocatoria que hace el sector comercio con eh, representantes del gobierno central, el gobierno municipal, eh, con los miembros del colectivo, los, eh, el movimiento que ha estado llamando a huelga para el día de mañana a este paro. Yo espero que, que este encuentro, pues, lo más importante que pueda salir, dejar sin efecto este llamado a huelga porque no, no creemos nosotros que las condiciones, la, eso lo decimos, las condiciones para hacer huelga y protesta siempre han estado. ...y es por muchas veces por el, o la mayoría de veces por el incumplimiento de nuestras autoridades... ...pero ahora hay grandes expectativas, hay gran optimismo con respecto a, lo, a, a, a, a las obras... ...que se tiene previsto llevar a cabo aquí en San Francisco de Macorís... ...y de hecho el, próximo domingo, el pasado domingo estuvo aquí el presidente Luis Abinader... ...donde se anunció una serie de, de, de inversiones que se van a hacer aquí en San Francisco de Macorís eh, a un nivel extraordinario, hablando de más de 10 mil millones de pesos que tiene, se tiene previsto invertir aquí en San Francisco de Macorís. Y la, la, la, y la parte más importante son los 800 y pico o 600 y pico de millones de pesos que ya están, verdad en, en, en, tengo entendido que muchos de esos ya desembolsados para darle prioridad a esas obras que, son, eh, eh, que se necesitan eh, rápido y que ya están definidas, eh, cuándo y, y cómo se van a hacer. Yo entiendo que eh, no hay condiciones, no hay condiciones eh, en el sentido de la situación que vive el país y en medio de esta pandemia para eh, llamar a un movimiento vulgar Queremos nosotros, San Francisco de Macorís eh, tener eh, eh, una presencia, ¿verdad?, en los medios nacionales, pues... Eh, yo creo que tal vez es posible que hayan otras razones para que eso sea posible y no necesariamente tiene que ser eh, como se ha hecho siempre. Estamos en la palestra pública porque somos un pueblo eh, de muchas huelgas y yo creo que eh, tranquilidad en ese sentido ha habido eh, ya en un tiempecito prudente aquí en San Francisco de Macorís y no creo. Vamos a esperar, vamos a esperar entonces que, que tanto el sector popular, los sectores populares como el sector gobierno, como el sector comercio, pues puedan eh, no ponerse de acuerdo, porque no hay que ponerse de acuerdo, es que las autoridades que estén presentes se comprometan y hagan, y el, el, el movimiento popular pues sea eh, eh, verdad, comprensivo y entienda que realmente eh, no creo que sea el momento para hacer, para llamar a un paro a un país y a un pueblo que está deseoso de trabajar y ver cómo eh, sale adelante en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo en este último año. Así que vamos a esperar lo que va a pasar ahorita la, a partir de las 9 de la mañana cuando ya se materialice este encuentro que ya describía Rafael Soriano, quien es el presidente de los comerciantes de aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a la pausa y regreso pues seguimos con el desarrollo del contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Así que no les cambio que en breve regresamos.